Vamos a ver eh, la diferencia entre crujiente y friable. Esto es un calamar. Esto es friable. Que cruje, sí. Pero se desmenuza. Esto es la mantelina. cruje, pero no se desmenuza. En este caso concreto no se desmenuza porque dentro todo esto que veis aquí son unas fibras interiores. Queda resistencia. Ruge, pero no se desmenuza. En cambio el calamar. Alta friabilidad. Cero friabilidad. Altísima fibrosidad y elástico.